Vamos a ingresar en este segundo bloque de Mejor de Mañana para recibir un invitado muy, muy especial. Este sábado, 2 de abril, se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, año 1982, Y tenemos el placer enorme de, de recibir al comodoro eh, Fernando Clix. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Excombatiente de la Guerra de Malvinas, aviador, que estuvo allí presente eh, en este conflicto. Fernando, bienvenido. Un placer enorme tenerte gracias acá con un nosotros. Muchas gracias. El placer es mío. 40 años ya. Así es, 40 años. Yo tenía 28 cuando estuve... ¿Muy jovencito? Y sí, tenía, no era de los más jovencitos tampoco, Ajá. había soldados de claro, 18. Sí. Uh -huh. Por eso yo digo que hoy el más joven que vivió en Malvinas, que estuvo en la contienda, uh -huh. eh, tiene más de 58 años. Claro, fíjate. Yo estoy por cumplir 69, así que uh -huh. tenía mis 28 años. Bueno, Mira, jovencito. Me imagino que, que en esta fecha, cada 2 de abril, se revuelven muchísimas emociones, ¿no? Vienen los recuerdos sí. de ese momento tan duro que les tocó vivir siendo tan jóvenes, porque si bien había chicos menores que vos, 28 años, Muy vivir joven. este tipo de experiencia eh, marca la vida de uno para siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, yo siempre digo que a pesar de 40 años de hablar del pasado, Malvinas para los, los que estuvimos es un presente continuo. Uh -huh. Siempre. Siempre. Y las marcas que deja una guerra en toda persona, uh -huh. en mí también, eh, no se olvidan, se viven todos los días. Claro, por supuesto. Pero bueno, yo eh, en realidad era un hombre mm, de profesional, porque estuve uh -huh. en la escuela de aviación cuatro años, hice un año de especialidad en aviación, uh -huh. me recibí de, de piloto, de aviador militar, y después vine acá a la Cuarta Brigada Aérea en Mendoza, y hice el curso para aviones de caza, volé aviones de caza eh, durante varios años uh -huh. Y cuando me toca Malvinas yo era instructor de procedimientos de combate aéreo Para los nuevos que los nuevos aviadores que llegaban Es como que estabas a cargo, por decir de alguna manera, del equipo de, de aviadores Claro, era, uh -huh. eh, terminaba de volar el avión de combate A4C uh -huh. que tuvo muy buena actuación, uh -huh. excelente actuación en el conflicto y a un mes ya estaba de volar, de terminar de volar de terminar mi ciclo uh -huh. eh, estaba a cargo de los de los pilotos que recién llegaban para instruirse claro. eh, un año y después poder volar aviones de combate, uh -huh. el, yo era instructor de vuelo Fernando, me interesaría conocer irnos 40 años al pasado y saber qué sentiste, qué pensaste cuando te llegó esta convocatoria de tener que ir a la guerra cuáles fueron las primeras sensaciones, qué pensaste que podías encontrarte bueno, ustedes tal vez por la edad no, sé, no, no hayan vivido eso pero mucha parte de, de nuestro pueblo de los argentinos eh, nos sorprendimos uh -huh. mucho con todo esto y yo me sorprendí más todavía ya. yo en realidad eh, nunca supe que íbamos a ir a la guerra nunca uh -huh. supe del de la toma de Malvinas, como no lo sabía ningún otro argentino, y yo particularmente eh, había estado de guardia, estaba en descanso de guardia durmiendo cuando escuché un uh -huh. alboroto en la calle, en las calles de Mendoza, pregunté qué pasaba y dijeron, me enteré que tomaron Malvinas, así me vine directamente acá a, a mi lugar de trabajo, a la cuarta uh -huh. brigada aérea, y, y ahí me enteré perfectamente de lo que estaba pasando y de lo que nos iba a pasar a nosotros los pilotos. Así es como el 9, eso era el 2 de abril, el 9 ya partí para Malvinas. Ah, mira. Sí. ¿Tuviste miedo en algún momento? Miedo tienen todos. Uh -huh. este, lo que pasa es que hay que saber dominarlo. Bueno, y un profesional eh, de la guerra, como somos todos los integrantes de las Fuerzas uh -huh. Armadas, lo tenemos que saber dominar perfecto. Por supuesto sino que queda para los demás. Estamos para eso. Se hizo en contacto con algunos de los excombatientes mendocinos que, sí. que volvieron de la guerra, se siguen juntando. ¿Qué es lo que charlan entre sí, ustedes sí. y qué recuerdan de esos días? ¿Hablan de Malvinas o intentan quizás evadir un poquito el tema para no revolver todos esos sentimientos? Bueno, eh, nos juntamos mucho, muchísimo. Uh -huh. eh, <risa> tan es así que yo acá en Mendoza tenemos un grupo de, mo de motos, motoqueros, motoqueros, como lo quieran sí. llamar somos todos pilotos, Ajá. somos siete, somos todos pilotos, todos pilotos de combate y entre ellos somos cuatro los excombatientes de Malvinas. Tenemos muchísimas cosas para hablar y por eso nos uh -huh. juntamos claro. y siempre hablamos de lo mismo, uh -huh. siempre nuestras manos dibujan vuelos de formación uh -huh. y si bien conocemos muy perfectamente qué, a, qué, qué hizo, qué le pasó a cada uno, uh -huh. eh, siempre lo volvemos a, remorar, a rememorar. Claro. Uh -huh. Eso es este, una cosa normal Como los médicos creo que deben hablar de medicina Los abogados claro. de derecho Nosotros hablamos de eso, es lo que nos gusta uh -huh. Lo que nos divierte Y este, nos divierte Entre comillas Porque hay cosas que no son muy agradables Que ¿Segur? hemos pasado, pero también Sin hay nubes. cosas muy agradables ¿Cómo era estar en Malvinas? ¿Cómo fueron tu, tus días allá? Mis días fueron, yo estuve en Puerto Argentino uh -huh. Mis días fueron, bueno, helados Claro. Eh, yo llegué con mi busito de vuelo, uh -huh. eh, tuve que buscar algo para abrigarme más, conformamos un, conformamos equipos. Ajá, claro. ¿No, no, ¿No estaban tan bien equipados como para encarar una misión la, de este tipo? No, en realidad uh -huh. este, la Fuerza Aérea se encargó mucho de, de equiparnos, uh -huh. pero, pero bueno, algunas cosas podíamos uh -huh. este, buscarlas nosotros a nuestra conveniencia y uh -huh. necesidad. Y así lo hicimos, no no, uh -huh. no hubo mucho problema. Eh, el buzo de vuelo y la campera de vuelo para anda bien para muchos uh -huh. climas, pero bueno, en este este tan, tan gélido no era para claro. tanto. Imagino. Y bueno, cada uno en su puesto de combate eh, fue un engranaje más para que la Fuerza Aérea tuviera un desarrollo exitoso como el que tuvo. Murieron muchos, pero se trata de eso, la guerra... Es sí, la industria los... de la muerte, ¿no? Sí, Tal cual. totalmente. Tengo entendido que la parte aérea era una de las facetas más importantes, que incluso para los ingleses, la parte aérea argentina, metía como cierto miedo, era bastante significativo, sí. uh -huh. respetado. respetado. ¿Cómo lo vivías vos? Sí, sí porque nosotros estábamos muy entrenados, uh -huh. eh, teníamos muy buen entrenamiento. Si, no, si bien eh, no, no ejercitamos tanto el adiestramiento eh, sobre el mar, las bases, nuestras bases de despliegue, las bases de despliegue de, de, de la Fuerza Aérea eran muy conocidas por nosotros y eso es muy importante para poderse mover eh, tranquilamente uh -huh. en su medio aéreo, ¿no es cierto? Uh -huh. Conocer su, la pista por donde va a estar, cómo va a llegar, cómo se ve cierto. de afuera, de arriba, cómo se despega, cómo se puede aterrizar, eh, todo eso es importante. Eso, eso forma parte del adiestramiento y lo teníamos bastante eh, bien inculcado. Así que bueno, uh -huh. pero bueno, la vida sigue, ¿no? ¿Y durante tu formación como, como aviador, cuando aún no ocurría Malvinas, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a ser convocado para, para un hecho de semejante envergadura? Yo no me imaginaba, uh -huh. pero todo tiende, todo estudio tiende a, a la guerra. Todo, o sea, nosotros hacíamos uh -huh. eh, desde que uno claro, empieza se preparan a volar, para eso, en definitiva. De, claro, aparte del vuelo, que es una pasión, sí. eh, uno se prepara, tiene distintos parámetros que uh -huh. va cumpliendo, distintas etapas, y la etapa tiro y bombardero uh -huh. en todo tipo de avión es muy importante, muy larga y hay que aprenderla bien. Sí, muy compleja. Sí, desde imagino. que volábamos avioncitos a pistón claro. en la escuela de aviación en Córdoba, practicábamos mucho en nuestro campo de tiro, todo tipo de, de vuelo, de ataque, de ataque en picada, en, con cañones, con, uh -huh. con bombas, rasante, en, en lo que fuera, ¿no? o sea, cohetes. Bueno, todo eso se sigue practicando y más acá en la escuela de casa que es la escuela a donde se forma el piloto de combate, eh, ese, ese patrón de uh -huh. vuelo. Se intensifica mucho. Claro. Y todo Mira eso que mucho. aprendieron fue lo que tuvieron que y llevar a la acción puntualmente en Malvinas. eso se aprendió se a Malvinas. Fernando, sí, y llevó? en esos momentos de, tan duros, de esas noches quizás de, de soledad en un contexto de guerra, ¿qué te motivaba, qué tenías en tu cabeza que te ayudaba a seguir y transitar ese momento tan duro y tan difícil y poco común? Eh, se vive con todos. Yo, yo estaba en Puerto Argentino, eh, al lado abajo de la... Al, tres, cuatro kilómetros al sur de la pista de Puerto Argentino uh -huh. y convivía con todo tipo de combatiente. No solamente con mi equipo, que era, que era específicamente de Fuerza Aérea, sino con, con gente de ejército, con gente uh -huh. de armada. Y nos este, infundíamos ánimos. Bueno, en realidad, eh, cuando empiezan a caer las primeras bombas, cuando te empiezan a, a tirar y ves que la vida es... El tema es vivir o morir, uh -huh. eh, te aferras mucho a tus valores más íntimos. ¿En algún momento sentiste que corría peligro tu vida? ¿Estuviste en una situación como muy crítica sí. de la que pudiste huir? Sí, sí, en todo momento, Ajá. en todo momento. Yo estaba en la primera línea, Claro. Eh, alojado en, una, en un regimiento de artillería eh, de ejército uh -huh. y, y sí, sí, nos, claro. nos caían. Y me imagino que muchos compañeros en esas instancias... Perdieron la vida también. Sí, por supuesto. Gente sí. que vos sí, conocías, sí, sí. con la que habías trabajado. Yo teníamos en la parte específica mía, que era el control y guiado de aviones a, a los objetivos, eh, teníamos que hacer varias cosas, y bueno, uno de los de mis compañeros, uh -huh. eh, por transmitir un rato un poquito más largo, una, una instrucción a mm. los, a los pilotos, eh, fue detectado por un por un helicóptero claro. y los, los buques que estaban abajo, que mm. nos estaban bombardeando en todo momento, cañoneando, le pegaron de lleno a él. Claro. Eh, no, no, eso Terrible. se veía a diario, esas uh -huh. cosas. Pero bueno, es lo nuestro. Fernando, ¿qué simboliza para vos? ¿Qué significa Malvinas? Malvinas significa patria. Uh -huh. eh, Malvinas, yo creo que algún día, en algún momento, personas inteligentes se van a dar cuenta que es nuestro y que no. Y que uh -huh. quienes están ahí, eh, el lugar a donde está geográficamente, uh -huh. eh, pertenece, claro. por, por, pero por una cuestión de, de sentido común. Sí, ¿no Sí, geográfica uh -huh. Lo que pasa es que la guerra, yo creo, todos creemos, y las Fuerzas Armadas también, eh, que la paz es lo mejor. Uh -huh. eh, hay un proverbio chino que dice si quieres la paz, Ármate para la guerra. Eh, y eso lo tenemos, lo llevamos siempre nosotros. Eh, uh -huh. Así que creemos que de la mejor forma en que se puede lograr eh, este objetivo que es Malvinas, es dialogando, hablando. Uh -huh. La guerra es el, el resultado de una desinteligencia de ambas partes, de ambas uh -huh. falanges. Uh -huh. Siempre en todos lados y lo vemos hoy. tal cual? Luego de Malvinas, sí. Luego, Malvinas, ¿cómo siguió tu vida? Personal, bueno. por un lado, eh, que me imagino que debe haber sido difícil no, no. recomponerse después de semejante experiencia, pero también desde el lado profesional, como aviador. ¿Seguiste? Siguió, por supuesto, Ajá. por supuesto. La vida sigue para todos y uh -huh. siguió muy bien, en mi caso. Eh, bueno, familiarmente, eh, yo cuando despegué, despegamos, salimos de acá, uh -huh. de la cuarta brigada aérea, de esta pista, comparte la brigada con el aeropuerto despegamos para Malvinas, mm. eh, me despidió mi novia, Ajá. actual mujer, mm. eh, que me debe estar viendo, mm -hmm. que me dio también cuatro hijos. Así que mi vida este, en la parte familiar siguió y sigue muy bien. Eh, y mi vida profesional también. Mm -hmm. Nosotros Yo era instructor de vuelo, volví a ser instructor, mis Ajá. alumnos me estaban esperando, Bien. llegué y les pude transmitir todas esas experiencias eh, profesionales y, y de vida también que se, que se traen de esos lugares. Por supuesto. Este así que bien, eh, después seguí volando, uh -huh. fui instructor de vuelo también en la escuela de aviación, llevé todo esto también a la escuela de aviación. ¿Y estuviste volví. en Antártida puede ser? Sí, señor. ¿Eso con, con respecto a, a tu profesión también? Sí, por supuesto. ¿Y qué, qué estuviste supuesto. haciendo allá? ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, mi vida siguió, seguí volando, estuve en varios cargos, me fui haciendo grande este, Y yo pedí a ver si podía eh, ir a la base Marambio, que uh -huh. es una de las bases, la base más importante Inclusive, no, no, no sé si es importante, hay muchas bases, pero sí es la entrada a la Antártida Me gustó siempre, la conocí cuando yo era cadete uh -huh. y dije, me encantaría, me encantaría estar acá Sí, que impresionante. Y el, me imagino. Tuve la suerte de ser el jefe de la base. Wow. Así que, este, bueno, se me dio ese sueño eh, siempre hablando de la fuerza aérea, no uh es -huh. cierto? Eh, claro. Porque realmente nos sentimos muy útil. Fui con un equipo de 36 personas que hoy todavía somos grandes amigos con uh -huh. un excesivo respeto cada uno por su por su jerarquía. Este, pero nos seguimos viendo, nos seguimos juntando y hablando, tenemos grupos claro. eh, fuimos los 36 a trabajar allá uh -huh. se trabaja mucho ¿y cuánto tiempo estuviste allí? estuvimos un año ininterrumpidamente wow, sí. mucho tiempo. debe ser duro este vivir allá campaña, ¿no? ¿no? una sí. vida totalmente diferente a la que estamos acostumbrados sí. sí, sobre todo es ir a una cosa que uno desconoce uh -huh. cómo, o sea yo estaba este, adiestrado para ir a la guerra, claro. fui, volví, hice lo que, ni más ni menos que lo que tenía que hacer, uh -huh. cumplí la orden. Pero acá era más que cumplir la orden, era ir y ver qué pasaba con uno mismo aguantando un año solo. Por supuesto. Con esas, ese riguroso clima y, uh -huh. y estando solo, encima ser claro. jefe para no poder experimentar ningún tipo de sensación o sentimiento este, débil claro, sino, claro, tenés que transmitirle a los demás fortaleza todo interesa. Bien, claro, claro, pero uno no puede saber de antemano Qué, qué va a hacer este, Obvio. Cómo sí? va, no. se va a comportar Fernando, tengo entendido... No, perdón, termina Sí, bien? yo en conclusión les podría decir que yo lo que creo este Que mmm, La Fuerza Aérea Como las otras fuerzas La Armada y el, y el Ejército, que formamos un todo Tienen otras funciones No es solamente adiestrar a una persona Para ir a la guerra, mm. para proporcionar eh, una agresión o la muerte. Uh -huh. eh, tienen otras cosas que es que para proporcionar la vida. Entonces, para mí fue una contraparte. Malvinas, con todas las muertes que vi, eh, y estar en, en Marambio, trabajando para la vida, porque allá se vuela, llevando científicos a, la, a los lugares que ellos eligen para hacer sus estudios, estudios uh -huh. que después redundan en bien para la humanidad, uh -huh. como muchas vacunas, mmm, estudian el, suponga un ejemplo, eh, yo eh, hablaba con uno que estudiaba, eh, con un científico que estudiaba el hielo uh -huh. a través de los años y cada vez penetraba más en el hielo y él sacaba eh, bloques de hielo con burbujas, uh -huh. nos mostraba, estas son burbujas de 70 millones de años. Wow. Yo dejo que se, que se libere la burbuja porque se derrite el hielo y lo estamos estudiando y sabemos hace, este, hace 70 millones de años cómo vivía, cómo era la vida, claro. no la nuestra. Y gracias a ustedes es que esa persona puede viajar hasta allá. Claro. nosotros es como si las Fuerzas Armadas estuvieran concesionadas. Claro. Nosotros en la uh -huh. Fuerza Aérea llevamos los 70, bueno, en algún momento son hasta 200. Eh, yo tuve 200 alojados de mi base, pero los trajo un avión Hércules de la Fuerza Aérea, uh -huh. y no de otra forma no podían llegar. Uh -huh. Nosotros los alojamos y nosotros les, les proporcionamos el medio aéreo, yo y dos sí. tres aviadores más que tenía yo en mi base, eh, llevándolos en helicóptero dependiendo del lugar a donde ellos tenían que hacer su, claro. su estudio. Y realmente, volar en la, en la Antártida es... Es bastante especial porque se aterriza en mares congelados o en glaciares y uno en su avión ve para adelante y sabe que hay millones de kilómetros, sí. millones de más condiciones. Sin Seré nadie. Pero, Fernando, Sin nadie ni nada. Tengo entendido también que tenés una faceta, una beta artística, que tocas la guitarra y ah, tenés bueno. una anécdota con León hay un, eh, Que recibieron una no. visita muy especial sí. ahí en Antártida. Sí, sí, varias veces. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Cómo fue eso? mira, te, tenemos ahí, mira, estamos mirá, viendo, estamos viendo en la pantalla. Ah, <risa> tienen eso. Sí, sí. ¿Qué, bueno. ¿qué, ¿Qué sucedió con esto? Yo no era más chiquito. Este, no, llegó León Gieco. No sé cómo se enteraron ustedes de eso. Sí, bueno, Ah, bueno, bien, estamos informamos. en todos los detalles, ah, por favor. tenemos una producción... <risa> no, sí, una maravilla, una maravilla. Nos avisaron que León Gieco quería, está, él estaba haciendo... La gira eh, de Ushuaia a la Quiaca Ajá. y de golpe se le presentó la posibilidad de poder llegar a la Antártida claro. eh, y aceptó y bueno y de un día para el otro lo tuvimos con un camión de exteriores Gieco, Mira. con todo su equipo Qué lindo. y nos hicimos grandes amigos eh. Realmente, sí sí entonces él eh, él venía de toda su gira eh, con un siempre con un grupo que lo apoyaba, uh -huh. no, había un grupo folclórico, o lo sí. que fuera, eh, que lo apoyaba y le daba el entre a él claro. y él después venía. Hacia, la banda soporte. Hacía su uh -huh. la, el grupo soporte. Uh -huh. Y cuando llegamos a la cuando él llegó a Marambio nosotros ya teníamos un grupo que yo tocaba la guitarra también Mirá. me junté con cuatro con tres suboficiales y un oficial que me seguía a mí en antigüedad, este, que tocaba el bombo, era sí. bueno, era un maestro folclore, de folclore, él. Eh, y los otros eran buenos guitarreros y una buena voz también uh -huh. había. Claro, se formaron eh, la banda de los de la Antártida. <risa> se <risa> llamaba. Nos, nos llamaron los ah. Ya Cansan. Ah, mira ¿por qué? ¿Y qué significa? Lo mismo preguntó Leon Hickok, significa que todos los días cantábamos y ya cansábamos. Ah. <risa> <risa> <risa> bueno, pero había que divertirse de alguna manera Totalmente. mientras trabajaban allá, claro. Pensó, <risa> sí. este, pensó que, él, que nos llamábamos Yacánza y él creyó que era un nombre indígena. Que había término que porque cuando yo me presento con mi grupo, eh, él me pregunta a mí. Y dice bueno, ¿y qué significa este ese nombre? Es un nombre indígena. Claro. Y yo digo, no. No. Quiere decir que cantamos todos los días lo mismo y ya la gente la pobre. Encima yo era el jefe. Pero se podría hacer que te, decir que técnicamente le hiciste de banda soporte a Hicimos Jeco? el sí. Era bueno, eh. sí, no. espectacular. Qué <risa> copado, me encanta Cuántas anécdotas, cuánto para charlar La verdad, Ay, eh, sí, Fernando, muchísimo. yo creo que esta entrevista Podría llegar a durar horas, horas. Porque <risa> sin dudas es muy interesante lo, lo que has tenido que atravesar desde tu vida personal Desde tu vida profesional Y por siempre le vamos a estar agradecidos A todos los jóvenes que, que fueron a ponerle El pecho, fueron a ponerle el cuerpo eh, a, a nuestro país, a la patria Para defenderla, así que yo pido el aplauso No solo para Fernando, sino para todos Los excombatientes de Malina. Para todos los que también están en su vida allí, defendiendo los a nuestro a los país. Sin dudas, gente muy muy bueno, valorada. Todos los que estuvieron conmigo. Sin dudas. Sí, Fernando, gracias por haber gracias venido. Por venir. Un placer. Y por ustedes, tu trabajo. Es un, un, placer, gusto, ¿eh? un, placer, un placer, un placer enorme. Sí.